lleno granizo vamos en quito estamos ya en la terminal de guaranda ya no, vamos a la terminal de transportes vamos a comprar un boleto para guaranda que no sabe dónde es 4C 4C 4, 4, 4, 4 quin 4 algo valió vamos para Guaranda Estamos viajando por Ecuador, no sabemos para dónde vamos Eso es lo chévere del viaje pues Estaba lloviendo en Quito Box, okay? ¿Cómo paxi, okay, llama cuatro paxi mm -hmm. de la plaza roja de guaranda pues los carros para el salinerito se cogen allá arriba pues después del bus ahí está el al fondo y por aquí hay más como dos o tres estamos en guaranda hace un poquito de frío amanecemos por acá eh, ecuador esto es la cena Está buena, muy buena Nos estamos comiendo en agachaditos De Pedú Una plazoletica A una comedero. Chévere, está chévere Pero allá está la plaza, les mostré ahorita Buenas, hola, ¿cómo estamos? lo okay, que Juli Juan David, ¿cómo está Bueno, okay, que mamá está por ahí Porfa, me la pasas me la pasa porfa.